Veo las luces que tenía en los ojos en el cielo, ya no me pierdes el anhelo ni arrastarte por los pelos, ya pasó desde el primero, me sudan los huevos, el tratamiento y la técnica la conocemos, no son nuevos los cuchillos que afilemos, me huele la crema y lemo, bajemos el telón, pero el telón de acero en otro plano mental como drogas ilegales delito. ¿Dónde está la vanidad? En un ojo artificial El trance de la luz, hongo atómico espacial Agujeros negros de los que yo ya hablé, hermano Pero estaban ciegos los ojos rojos, gran hermano Joder hermano, cuesta volver a confiar Tengo el corazón en la mano y la mente destrozada Debo limpiar mi alma aunque mis palmas sigan sucias Pasar la gozadera, borrachera y las denuncias Sálvame de mis pensamientos más impuros Lo juro, me convertí sin Mueren jamás, venimos de la mara corraleña. Ni la migraña, ni los 50 grados pueden con mi peña demostrado. Somos una banda de chalao. Si alguien se pasa con nosotros, acaba noqueado. Chao, chao, los cuchillos afilados, todos preparados. Las armas en la casa. hay lo que crezca. Me duelen las manos de apretarla por no partirle el cuello. Es solo pensar en ello, no puedo remediarlo. Las ropas de años de camello, reventado como costal y cuello. Ya, ya, al pero de costero a costero Señales trágicas, a la ciudad en que muero. El sol de día por la noche, malas ideas. Ya sabes lo que hay, venga a lo que vea. Así que a lo que vea, eres un jardín de brea. No te han pegado. Señales, están en la calle. Tú haz lo que debas, pa' que el pan en la mesa nunca falte. Si hace falta, un asalto a mano armada. Se prepara uno y va por ello con la cosa clara Si hace falta, se dispara. No voy a volver sin nada. Esto es por mis camaradas, Jodido por el puto sistema que no le ampara. La mente en blanco, los nervios a flor de piel. Me estoy poniendo al límite, metido en mi papel. Cogiendo cheles pa' comer, fumando miel. Fiel al So you have it Check it out. Check it out.